Bueno, llegamos al Café Caliente, la entrevista central, y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros al director interino del Hospital Pascasio Toribio Piantini de Salcedo, un hospital que ha sido intervenido, que está en unas situaciones críticas. Y él Está con nosotros el doctor Rafael Santos Baez, nuevo director y gerente de zona, de allá de área. Buenos días, doctor. Buenos días, Raquel Fulvio. Y a todos días, los amigos doctor. que nos ven a través de este medio. Doctor, eh, se ha dicho mucho del hospital Pascasio Toribio de Salcedo que fue intervenido, que está en condiciones donde no se puede operar. ¿Cuál es la situación real que tiene el hospital Pascasio Toribio? Actualmente nos encontramos inmersos en un periodo de saneamiento de todas las áreas y recordemos que el día 7 de febrero el Colegio Médico Dominicano convocó una asamblea hospitalaria en donde la conclusión fue eh, suspender el área quirúrgica por las condiciones que tenía, pero las otras áreas del hospital se mantuvieron dando servicio todo este tiempo y están dando servicio. No significa esto que eh, sobremanera que esté cerrado el hospital, el, el bloque quirúrgico estaba en ese momento cerrado, ya eh, hemos logrado habilitar una sala quirúrgica y hemos estado haciendo los, los procedimientos eh, con normalidad dentro del hospital. ¿Esa habilitación fue después que le eligieron a usted que hace apenas como una semana? más o menos, que le eligieron como director interino. Tras esto, se habilitó ese bloque por parte del colegio también. Las diligencias se habían hecho desde momentos anteriores, eh, pero la burocracia, el, el, el papeleo que hay que hacer para la, para la adquisición de equipos eh, nuevos, eh, ya estaba bien encaminada. Y eh, unos tres días después, ya se habían... Eh, reparado un equipo que estaba averiado y se adquirieron eh, por parte del Servicio Regional de Salud una máquina de anestesia nueva, una mesa quirúrgica nueva. Todo se habilitó para que eh, doctor, un quirófono esté funcionando. Permítanos, antes de continuar, que Tere nos traiga el café. Porque sí, Tere, que que Tere, sí, que lo necesitamos hoy más que nunca. Sí, no. <risa> Tere, venga con el café. Se los ánimos. Pero por Dios, <risa> dice el Dios mío. No, no, pero ya lo vamos a hablar y vamos a tratar el Gracias, tema. Tere. Doctor, Muchas gracias, lo primero doctor, que me vino a, la, a, a me llegó a la mente, Dios, ¿cómo el doctor asume Ay. en unas condiciones esa, esa situación, pero sé que usted es un servidor, un profesional del área y debe ser la solución? ¿Cómo asume usted el proceso? Fíjate, Francis, eh, en nuestra función, específicamente lo original que soy es gerente de área de salud de la provincia Bien. bajo esas condiciones ante la, la falta de uno de los directores quien debo suplirla soy yo como gerente eh, en ese caso ya me tocó la oportunidad de asumir eh, villatapia hace un tiempo y encaminarlo en este caso eh, nos toca ahora salcedo hospital Dr. pacacio de oribio y estamos tratando de poner nuestro mejor ánimo para que las cosas salgan lo mejor posible. Sobre todo en una situación, una coyuntura que, que se critica mucho ese, ese estado y el deterioro del hospital y en las redes lo que han opinado ha sido valiente en aceptarlo, porque miren, no cualquiera no cualquiera ahí. quisiera. Es parte de, la, es, de es. las imágenes que nos llegan del deterioro que tiene el hospital, de cómo se, es, se roban oh, bueno. los zetas miren eso deterioro de muchísimas precisamente trares. ahí va mi pregunta ¿cómo se puede administrar salud en unas condiciones con tanta insalubridad? porque tengo entendido que también hay una granja cerca ahí con unos malos olores que son insoportables en la misma zona así es la granja existe eh, es un proceso que está eh, encaminado, esas imágenes que ustedes ven ahí es de la, de la remodelación del área de la emergencia eso es la emergencia eh, nueva eh, y esos pisos corresponden al área nueva eh, que es en la cual se está trabajando. Fíjense, hay, hay algo importante que hay que señalar. Ese hospital se, se concluyó en 1963 y comienza a dar su función en 1964 en enero y no, eh, fueron varios modelos, 54 años Sí, eh, datan de esa época el Hospital Toribio Bencosme y el Hospital Arturo Grullón, que son iguales en cuanto a estructura. Antes había la cultura de que si usted hacía una clínica rural, eran todas del mismo modelo mm -hmm. y todas... Bueno, eh, tenían el mismo costo. ¿verdad? Exactamente. <risa> en el caso del hospital, eh, data de esa época, pero los diferentes ministros de salud que han habido antes secretarios de salud por ejemplo, en el caso de Victoriano García Santos, que en 1995 eh, realizó una remodelación importante al hospital. el caso del doctor Bautista Rojas Gómez, que también le hizo una intervención importante al hospital. Todo eso ha provocado que con la evolución del tiempo se anexen áreas. Pero las compañías, eh, los constructores que han tenido el hospital no han tomado la previsión de la proyección en el tiempo de crecimiento y por ende tampoco previsiones <coughs> en cuanto a lo que es tecnología, servicio de energético y sobre todo lo que son las aguas servidas. Aparentemente cuando se hizo la, la, la remodelación de la emergencia, se provocaron lo que los ingenieros le llaman juntas de, de, de construcción y por ahí iniciaron las filtraciones del área de la emergencia, lo cual motivó a que ante la, la lluvia que tuvimos el, hace que un año y teniendo, algo y, sí. y la que estamos teniendo, el área de emergencia fuese prácticamente imposible trabajar en ella, por lo que tuvo que ser trasladada de manera provisional al único lugar que el hospital tenía con el tamaño adecuado y con la accesibilidad adecuada, aunque no es de acuerdo a las normas de habilitación, lo correcto para el manejo de una emergencia, que fue al salón de actos, <coughs> que tiene una función meramente educativa y Dice social. No es muy grande tampoco. Pero era el área más grande era de la que, de que se disponía en ese momento para habilitar eh, el hospital. Pues se trasladó ahí y eh, desde ese momento está trabajando en esa zona. Está bastante avanzada ya el proceso de construcción. ¿En qué tiempo se espera que pueda estar ya rehabilitado en Entend condiciones de administrar Entend salud? Entendemos que como tarde nos pusieron eh, como fecha, porque ya nos reunimos con, con el ingeniero representante de la obra, eh, y nos dijo que... A más tardar, a mediados de marzo, ya estaba entregado, la, la, mediados a finales de marzo, estaba entregado ayer, comprobamos. Pero completo y, o solo el área de emergencia. El área de emergencia. El área de emergencia. Y la intervención en el sistema eléctrico del área quirúrgica, que es la parte contratada por esa compañía. Y es lo más urgente hoy día. Y es lo urgente. Una, una es. pregunta. Estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de la, del deterioro y demás. Este hospital estuvo proyectado para una cantidad específica también de usuarios. Así es. Hoy día, ¿cuál es la población que atiende este hospital y por qué se hace la necesaria remodelación? Fíjese, para el tiempo en el que se hizo la primera intervención, la provincia de Manas Mirabal tenía 103 mil habitantes. Paradójicamente es la única provincia que ha decrecido. Hoy somos mil habitantes. Eso es para raíz del, del censo 2010. Así es. Pero el hospital tiene una peculiaridad. Poblaciones aledañas a la provincia, como por ejemplo la zona montañosa, que corresponde a Gaspar Hernández y Gaspar Hernández a la provincia de Espaillat, uh -huh. acuden a buscar servicios a ese hospital. Tenemos zonas de la provincia de Espaillat y de La Vega que son... Eh, bastante cercanas como las lagunas, el ran eh, rancho arriba, eh, Boca Férrea y esos sitios que todos es más fácil para ellos porque el hospital le queda prácticamente a 2 kilómetros y el de Toribio en Cosme de Moca le queda prácticamente a 20 kilómetros entonces por lógica es más fácil buscar los servicios en el hospital eh, Toribio Piantini así zonas de la vega zona norte de la vega vacuí barranca uh -huh. y esos sitios acuden a los hospitales eh, de la provincia digo los hospitales porque también villatapia se ve en esa en y, y, y tenares también uh -huh. entonces por eso eh, prácticamente el hospital no se puede medir en función de la provincia sino de esa condición que tiene eh, de colindancia y, y, y de vecinos con las otras provincias. Doctor, se ha hablado también de mala administración en el hospital. ¿En qué proceso está ahora mismo? ¿Se está haciendo algún levantamiento para edificar a la población si hubo mal manejo o no? Bueno, el, el, el término de mal manejo podemos decirlo después que concluya el proceso de auditoría. Eh, el hay, cual un proceso, proceso de hay un proceso que se está de ejecutando es en importante. este momento de, de, tanto de personal como administrativo. Uh -huh. Estamos tratando de, en la medida de la posibilidad, de poner la casa en orden y tener nuestras cuentas claras. Porque decían nuestros abuelos que cuentas claras conservan amistades. Claro. Doctor, ¿tiene el hospital ambulancia? ¿Tiene equipo suficiente para brindar esos servicios que usted dice a los diferentes sectores de, de la otra provincia La situación de la ambulancia, eh, voy a referirme a esa parte. Eh, el hospital también funciona como una especie de lo que en un futuro será el CRUE. El CRUE va a ser el, el, digamos, el centro que va a manejar el transporte de los usuarios de las diferentes provincias de la región y que va a tener su sede aquí en San Francisco. En el caso nuestro es como si fuera un mini CRUE. Lo que llega de Villa Tapia, lo que llega de Tenares, el hospital... Lo, lo deriva a los niveles correspondientes. Recuerden que somos un segundo nivel de atención uh -huh. y hay usuarios que requieren de un tercer nivel y de un nivel es más especializado. De en tal sentido, el uso del vehículo de transporte o la ambulancia es bastante alto porque debemos eh, trasladar constantemente pacientes al Hospital San Vicente de, de Paul, que es nuestro tercer nivel de atención y nuestro hospital de referencia o receptor en, dentro de la red de salud. Por eso se ha utilizado eh, de manera exagerada. Ustedes saben que el uso eh, desgasta. Se provocó una avería importante en el motor, se llevó a un taller especializado para, para tal fin y eh, tuvimos un inconveniente que vehículo moderno, eh, no existía en el país eh, la pieza correspondiente para repararlo. Eh, nos referimos al turboalimentador del motor, eh, que no aparecía, pero eh, ahora mientras nos encontramos en el set, eh, recibimos la llamada del taller de que ya la pieza eh, estaba Qué disponible bien. y que probablemente... En el día de hoy a más tardar mañana o sea, con una una ambulancia sí y, y está en reparación ya en el ya día de hoy acabamos resolver. de recibir la llamada de que no va a ser entregada en el transcurso del día de hoy eso es importante entonces en estos aspectos doctor la, so la comunidad de Salcedo y el mm. equipo médico en este proceso de recuperación del hospital, que es como yo entonces entiendo que se está haciendo ¿qué espera de, de, de salud? ¿y qué garantías se le dará a partir de ahora? fíjense, el equipo médico, eh, yo lo considero un equipo empoderado okay. de los trabajos de su hospital fíjense que se no es una asamblea que se haya hecho no es una protesta, si se puede llamar así, que se haya hecho por, por cuestiones salariales, sino por cuestiones de trabajo, de mejoría en la calidad del trabajo. Y simplemente hemos hecho eso, eh, tratar de mejorar las condiciones de trabajo del médico para que funcione, trabaje con seguridad. Nos reuníamos antes de ayer con los jefes departamentales de todos los departamentos del hospital y hay cosas que a veces eh, parecen grandes, pero no lo son. Eh, fíjate que muchos se quejaban del manejo, de lo que era el manejo de la consulta y de que me ponen muchos pacientes. Y simplemente hicimos con ellos un acuerdo. El hospital eh, históricamente ha estado, y todos los hospitales, subutilizados por las tardes. Entonces, ¿por qué no dividimos las la tandas de servicio en mañana y tarde? Sí. De esa manera... No se hace nada. No ya tenemos... se hace nada. Cada quien va a su casa. Exactamente. Entonces, eh, y es par... que está enfermo, está enfermo el día entero. A partir del día primero del mes próximo eh, vamos a tener tandas, vespertinas Qué bien. y matutinas de trabajo para que eso facilite el trabajo del médico. pueda hacer su trabajo más, cumplir sus cuatro horas, pero cumplirlas con calidad y evaluar a los pacientes con calidad. Sí, entonces, sobre todo, doctor, para que no vayan corriendo los que tienen compromiso en clínica privada después. Muchos que van corriendo y no quieren dar su eso servicio. Eso es adaptable. Completo. Quien tiene su en compromiso paciente, en el sector privado en la temprano, mañana, que vaya a la, la tarde. Y no el puede que tenga, el y viceversa. Correcto. O sea sí, que eso es así. Es eso, así. Va, eso, va, eso va a traer eh, mejoría en la calidad entonces del servicio en la población directamente. Sí, le da criterio de elegibilidad al usuario, porque Correcto. si la usuaria quiere en su casa, puede decir, bueno, yo le preparo la comida al marido y a mis hijos, y en la tarde voy a mi consulta. Correcto. Llevo a mi niño en la tarde a la consulta. ¿Y pedir permiso, doctor, en, de un trabajo que no lo, que ha pedido dos permisos, y en la tarde sale a las 4, se va a su consulta? Así es. Es, una, es, es fenomenal eso. Entonces, en esa, en esa idea que estamos, pero aparte de eso, la parte quirúrgica, en la tarde... Solo las de emergencia. Entonces, estamos abogando porque el cirujano que esté, que puso a lo mejor cuatro o cinco cirugías en la mañana, las divida y haga una parte en la mañana y otra en la tarde. Y así vamos todos. Así es. Más ¿Has recibido el apoyo del Colegio Médico? Están de la mano contigo en esta responsabilidad que tienes. Sí, así es. Eh, la colaboración del Colegio Médico es de notar de la parte médica, el cuerpo médico del hospital empleados de apoyo y sobre todo de toda la sociedad eh, y del sector político. ¿Cuántas de camas cuenta el, que el hospital? No lo... El hospital tiene 152 camas. ¿Y de lo que vimos ahí, abiertos los colchones, rotos, eh, eso se ha... Resuelto? Sí, ya, sí eh, durante eh, los inicios de semana ya estamos, empezamos el proceso de habilitación de las camas, eh, ya colocamos todos los colchones y equipos en, en la unidad de cuidado intensivo. Eh, un monitor eh, cardíaco, un, un desfibrilador. Tienen un... que mandarnos esas imágenes también. Sí. llegar WhatsApp, por WhatsApp. Pero ¿no? ya el área de cuidado Dios. intensivo, incluso ayer... Para eh, ver si ya esa situación se ha cambiado. Entonces sí. Es que eso, es eh, ese daño que ustedes ven es un daño estructural no previsto. Mm. Eh, por el ingeniería, eso ocurre cuando hay aguas que no se que no se manejan de manera adecuada o sea, lo la, los drenajes, la, la cerámica se levanta, se levanta así se levanta. es Bueno, muchísimas gracias doctor y, y, y desearle éxito y, y, y buen cumplimiento Bueno, ya. hay que apuntar doctor, hay un concurso abierto para quienes sí, ya sí, se han, han sí. motivado, quienes han dicho yo yo quiero dirigir el hospital, hasta ahora no hemos no, tenido, no pero yo espero que preparen que su, su, para que concursen, porque eh, actualmente quien les habla se encuentra en doble función. ¿sí? Correcto, así es. Muchísimas gracias, doctor Rafael Santos, director interino del hospital Pascasio Terupia tiene Salcedo y él es gerente de zona también allá en la provincia hermana Mirabal. De mañana.